Señores, la asociación de pilotos estaba preocupada por, la, por el incumplimiento de las horas de descanso en Elidosa. Como ustedes saben, ayer fue una, eh, eh, pasó una tragedia donde murió el productor urbano, Flola, Mubi. Flola, Flola Mubi, Mubi, y su familia. Eso es algo muy delicado. Yo no quería abundar mucho en eso porque me da mucha pena. Cuando mueren niños y mueren personas así que son luchadores. Una familia completa. Uno se aflige. Al menos nueve personas murieron el miércoles al pre precipitarse a tierra un avión cuando intentaba aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Peña Gómez, en Punta Caucedo, Santo Domingo. Las autoridades dominicanas indicaron que la aeronave se extrayó 16 minutos después de haber despegado del aeropuerto de la Isabela con destino a la Florida en los Estados Unidos. Tras el accidente, el presidente de la Asociación Nacional de Pilotos, con sus siglas ANP, aclaró que el comunicado que circula concerniente al incumplimiento del periodo de descanso mínimo de los pilotos en la empresa aeronáutica dominicana y operadora de área, Elidosa, lo redactó pero no se depositó ante las autoridades que el comunicado se redactó 12 días antes del accidente de ayer, pero que no se llegó a depositar al Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC, debido a que se decidi a que decidieron indagar un poco más con la realización de una auditoría formal sobre la situación. Dijo que todavía no le han entregado esa investigación. Domínguez expresó que la fatiga de los pilotos es una de las principales amenazas a la seguridad aérea de la República Dominicana. Ayer, después de este accidente, después de que ocurrió todo esto, pues comenzaron en las redes sociales múltiples versiones eh, sobre esto, para mí algo muy responsable de los usuarios de redes sociales, y pusieron a circular esta, este, este documento de, eh, de la queja verdad, que, así, que hacían los pilotos contra Elidosa por supuestamente pues que no cumplían el periodo de descanso mínimo de los pilotos de la empresa Elidosa. Entonces, pues ahí vemos el piloto que falleció en el accidente de ayer, uno de los tripulantes del avión de ayer, el jet que se iba a Florida. Entonces, eh, es muy bueno que se haya aclarado esta situación por parte del de presidente de la Asociación Nacional de Pilotos, que dice que si bien estaban haciendo la denuncia, o que ya habían, habían hecho, dado a conocer públicamente esta denuncia, todavía no era formal, no era formal la, la denuncia, porque, porque entonces estaban reclamando la realidad que qué pasaba, que, que, que, no, que no hicieron nada para evitar eso. No, el problema es que hay que hacer una investigación formal para eso, no, no solamente reducirse a la denuncia en redes sociales, como, como se hace siempre. Sobre este tema, eh, andan también en redes sociales algunos pilotos que han hablado de ello. uno que ha apellido eh, Marqués, si no mal lo recuerdo, que él dice que no es desde ahora, sino que desde hace tiempo, pues esa eh, vamos a ir a aerolínea ha tenido problemas, ha cortado el presupuesto que debería ser utilizado para manejar, darle mantenimiento a los aviones, entonces... Él lo aconsejó, lo habló, incluso a personas llegadas a él decían, no se monte, no tome este viaje, porque esa persona lo tiene, vamos a decir, deteriorado, no le dan el mantenimiento que tienen que darle. Entonces, eso ha causado dentro de ello. Entonces, eso que dicen ahí de que hace 12 días iban a mandar eso y no se mandó, realmente para mí es una excusa. Porque Ay. si ya varias personas, varios pilotos de renombre han dicho que anteriormente esa aerolínea tenido esos problema de mantenimiento en sus aviones y no lo han tomado en cuenta porque llevan pasajeros, para mí eso que dijeron ahí es una excusa, porque usted tiene que dar el mantenimiento a eso que está si ahí por algo, usted tiene un presupuesto y por algo le pagan para que esos pasajeros vayan. No sí. sé. En el caso, disculpan esto, en el caso es que están eh, de las horas de descanso de los pilotos, que es importante, porque no es lo mismo un piloto o sea, se hace, pasa cuatro horas viajando, eh, usted sabe que el vuelo hacia Estados Unidos, desde la República Dominicana siempre son 3, 4 horas, entonces después descansa poco y entonces montarse otra vez en otro avión para irse a otro lado del mundo, entonces, o, o de vuelta para atrás para República Dominicana. Mira, lo que yo me explico es, el aeropuerto debe tener un supervisor, una persona que chequee todo lo concerniente a esa compañía, no tanto el idosa, las otras compañías también, que, ...que rigen por un documento o, o un chequeo... ...vamos a chequear los aviones... ...cuántas veces ha salido ese avión hoy... ...debe haber un supervisor... ...porque hasta en la ruta de las calles... ...aquí en Santo Domingo... ...hay un supervisor de ruta... ...que sabe quién entra y quién sale... ...entonces... ...usted tiene que contarle los viajes... ...no sé cómo se maneja eso... ...en los aeropuertos... ...pero hay que contarle los viajes a los aviones... ...y, y, y o sea llenar un documento de que... Eh, ...un mecánico supervisor... ...que super, eh, supervise esos aviones... Porque mira, una familia y eso parte el alma. ¿eh? Sí, Niños sí. donde, donde mueren inocentes. Y, y, y una persona como Flor Movie, que empezó como, como está la familia musical, como estamos nosotros sí. los urbanos, que empezó desde abajo, logran tener un éxito. Estaba cumpliendo sus sueños, sí, en su, su sueño. Sí, están su familia, eh, Para más comodidad y llegar más rápido, entonces eligen los Jets privados. Sí. ¿eh? Porque ya tienen dinero, ya eso eso lo ponen ellos en el presupuesto. En el presupuesto ya sí. eso, eso para el que está pegado y más son boricuas que usan mucho eh, este transporte, yo privado, sí. privado, ya eso es que si vienen para acá por una fiesta tienen que ponerle eso. Exactamente. Eso es como una bebida cuando usted va a cantar, cada uno pongamos una bebida que ya que ellos, no, que no hay que ir haciendo para fila. Es un de, concepto, de, no, en, que tiene que el pagarme el vuelo de en un jet que yo tengo que irme con mi familia, con usted, un artista, un equipo, así, equipo, un equipo de, equipo de trabajo. trabajo. Entonces mira lo que pasa por negligencia de un humano. Se pierden nueve vidas. ¿Eh? Eso, eso tienen, eh, el ay, Dios mío. <risa> eso es lo último. Lo tienen que... <risa> no, y no, <risa> no, mira, eh, también me escuché, en ahí. Tam también escuché que estos esto vuelos... Es Son un amplio. Es que <risa> orgánico el programa. Esto eh. es en vivo, esto es en vivo. Sí. Ya, ya, ya, sigue sí, sí, sí, wow, okay, <risa> Señores, también escuché, eh, escuché eh, que los precios de, de, de, esta, de esta línea también eran súper su, bajos. Barato, o sea, por, ¿sí? por, por debajo del mercado de lo normal. ¿Tú me entiendes? Y tú sabes que esa aerolínea es de Gonzalo Castillo, el penco. ¿Tú me entiendes? Justamente. Entonces, supuestamente, entonces o sea salen muchas salen muchas especulaciones de lo que se hablaba este este avión mira. también lo usaban mucho los, los, los artistas famosos de, de los urbanos sí, este fue el avión en sí. el que viajó el cherry en el famoso viaje a Estados Unidos el cherry fue el que viajó sí. en ese avión y Adoni llegó allí sí, y Adoni llegó ahí maría chibuda a los Fox, yo creo que hasta el mismo alfa viaje en ese avión viajaba en ese avión en el difunto avión que ya entonces, entonces lo que <risa> <risa> mira lo que yo me explico el confort no tiene precio para mí viajar en un jet privado debe ser muy caro porque eso es privado si no se monta no, en otro avión otra entonces si usted ve que el precio es igual que usted un iphone 13 en 20 mil pesos uh -huh. Uh -huh. usted debe saber que es un fallo o sea, hay un tiene. Allá, vale. entonces usted sabiendo que un viaje a miami sale demasiado caro en un jet y usted ve que eso está por debajo por del debajo, precio que usted averigua. Eso es igual que un resort también. Uh -huh. Cuando usted ve los resorts, dedica a, tre a 35 pesos a la noche. <risa> Cuidado, <risa> que tiene que echar agua con una cántara. <risa> ¿Eh? Entonces, debemos tomar conciencia. Cada compañía, aquí la, el Ministerio Público, debe multar esa compañía. Debe multar, buscar un culpable, los requisitos que tiene que tener una compañía, cuántos viajes tiene que tener un avión de esos, porque esos aviones son atrasados, no son modernos, son atrasados por pues, más bonito que esté. ¿Entiendes? Entonces, mire, debemos evitar esto, aquí nunca sí, se había pero visto yo vi Yo vi una nota de Karim, que él viajaba en ese mismo avión de no, 1999. No, no, sí, yo creo, ¿qué tiempo tiene delidosa Búsquelo ahí. Búsquelo. Desde 1999. Sí, sí porque Karim siempre quiere sonar. Él siempre <risa> busca la manera de sonar con algo. Muchísima <risa> gente se monta en ese avión, en ese lo que momento. tú mencionaste, y político, y todo el, el mundo. Sí, sí. Y, y, y tenía menos de dos horas que habían llegado. ¿A dónde le justamente? Adoni llegó en, en, en ese vuelo. Sí. Entonces, aunque sea máquina, un carro, cuando usted no lo... No, a es que en Japón los carros esos que están aquí, la marca esa muy famosa. ¿Eh? se, se, se frisan free, se en algún momento. Claro, claro. no, no sí. había se apagan. Se cambian de persona en Japón. Lo dejan ahí, lo dejan prendido y viene otra persona y se monta y se va. Entiendo. Son cosas que hay que dar de seguimiento. Claro. Mira, el Idosa dice aquí en su página web que nació en el año 1992, pero primero utilizando helicópteros. ¿Verdad? Y de, de ahí viene la otra, la rama de ellos, de Lidosa, que es aeroambulancia. Iniciaron sí. con helicópteros para caso de emergencia. Exacto. En el caso está ya la capital. Exacto. Y ya después ampliaron su catálogo ya, esos aviones y jets privados. Eh, ya en el año del 2000 para adelante fue ya que comenzaron con su sí, avión. Sí, y el loco dijo que fue en el 99 de ese montón ese avión. ¿Eh? <risa> ¿Eh? ¿Tú ¿Qué? ¿Qué ¿Qué es lo que era? En el 99. Eh? Ese Andate, Ellos <risa> empezaron de domingo adelante con aviones. En el helicóptero de emergencia fue en el 92. En el 99, 99 en ese avión. En ese avión, dijo, ese, avión, dijo. dijo ese muchacho. Desde el ¿eh? de, de, de, de 99 está viajando privado en ese avión muchachos los locos Muchacho una, una cosa amanece que los locos loco, sí. Sí. Lo hablando. no voy a marco Rosado que es parado <risa> eh, porque loco señores no eh, fuera de relajo esto debe traer una consecuencia pero es que, que deben hacer algo con esa compañía con los es más hasta lo, a los que trabajan en aeropuertos que tienen que chequear si no lo chequearon todo oh, el claro. mundo tiene que haber un régimen de consecuencias porque entonces aquí va todo el mundo, va a hacer lo que quiera. Ese es el problema. Mira, sí. es más, con la yo con una aérea, cuerda, eh. yo con una cuerda, porque es que usted, tiene, usted tiene los millones de chanflín, tanto dinero, porque que tiene un avión sí. aquí tiene que tener más de, más de 100 millones. Claro. Y que tiene una compañía de avión, claro. así. Una compañía de avión. Usted, pa, usted tiene un sobrino vago en el campo. Baje ese sobrino y que le chequee sus aviones. Anotado en, en algo. Mira, vino, a esta hora aterrizó. Bajó tanto de aceite. Bajó tanto de aceite. Exactamente. pero bueno, ¿cómo aprendió mecánica? Fue. Los carros tienen y, muchas y, piezas. Y, y, y, y otra cosa. Que yo hacía que lo anotaba. Fua, fua, fua. Entonces ahí lo leía. Porque los físicos, los prácticos, con la lógica con también. El, que Claro. Sí. También otra cosa. De, de no, que no. Escúchame que, y, y y, excúsame que te interrumpa. También aquí son muy peseteros. alguna gente. Cuando viene a ver, hay, hay un encargado de, de chequear su aviones déjamelo salir de nuevo. Tú sabes que hay patrón, es un decir, un ejemplo. No, tú sabes que hay patrón, déjame meter otro viaje, porque tú sabes que a ti te sacan lo tuyo, mételo Exacto. ahí, fúmalo. ¡Papá, pa, pa! pa, pa, pa. Sellar, o se fue el avión. Ahí no, hay algo. Ya ahí. Claro. El régimen de consecuencias tiene que existir todo el tiempo. Claro. Para que la gente pueda, eh, pueda eh, eh, enderezarse, porque este es un país que quieren estar como chivo sin ley. Aquí donde yo voy a poner, yo voy a poner una agencia de helicóptero. Ya, ya, pues yo tengo, sí, millones, yo tengo ¿no? millones. Tienen que tener una. Tienen que. Eh, el encargado de eso no no es a este hombre, a Gonzalo Castillo. Eh. Sí, no. sí, si es que necesita. El, el que presidente no es. de esa compañía. Porque el es el dueño, está bien. Pero él tiene un encargado. Tiene claro. El encargado para eso él no está ahí. No, Gonzalo Castillo y, y, ni y, ahí está. Y, y queremos aclarar, ¿verdad? Llegando a este punto, que la crítica que se le hace, porque hay mucha gente irresponsable, como dije al principio, que están utilizando esto contra Gonzalo Castillo porque es él Gonzalo Castillo como político y como uh -huh. empresario. No hay que mezclar las dos cosas y, y, y como tú dices, sí, una... No, es que el dueño, una, tiene, una, tiene que hacer... Una, sí, claro, tomar responsabilidad, pero no agarrarse porque no, no, él le gozaba no, no, no mire ese es el presidente del encargado que estaba ese día aunque vaya, aunque aunque presentarlo en aunque aunque, aunque fuera de Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo no tuviera nada que ver con eso en la compañía había corrupción porque eso, eso es corrupción ese o hace hace cosas por debajo mira mira mira otra mira viaje, cosa claro. ¿no? mira otra cosa la joven que estaba de esa, de azafata de azafata qué sé azafata azafata sé yo son yo un muchacho de no tranquilo montado en un avión azafata e incluso era su primer día y todavía no estaba ni autorizada para hacer esa Ese otro vuelo No estaba ni autorizada todavía para realizar un vuelo en un avión. Y era su primer viajito. y todo. ¿Qué tiene? De dinero, porque eso es lo que dicen esto. Porque si están esas compañías, son para salir dos vuelos al día. ¿Cuál es la necesidad de ese solo avión hacerlo salir? Yo no sé cuántas veces en eso. es igual que los supermercados. Hay una ley. Que un producto, si se vence, ya como estamos a 16? Hoy estamos a 16. Tú, si tú. Se, se vence el 16, no tiene que estar en la góndola. Exactamente. Entonces, lo dejan atento a lo que era. ¿Tú entiendes lo que, lo que te digo? Si eso se venció, inmediatamente usted, usted es millonario, porque usted tiene negocio, saque ese producto de ahí, evítese un problema. Yo déjalo para su casa. Claro, no usted que... lo quiere comer se lo come o lo regala o lo regala pero saque lo de ahí deje de estar de miserable <risa> hay mucha gente que hasta la muerte se buscan por estar de miserable sí, no mismo esto. entonces si usted tiene una empresa usted de que usted la puso debe entender que el que usted ponga ahí es el responsable que usted sea el dueño y los trabajadores usted le paga para algo Las cuatro y medio. claro ¿entiende? entonces debemos nosotros poner los pies sobre la tierra en este país Ahora, si hubiera sido en Estados Unidos, tuviera el perro que vive seca, amarrado. Ya lo sabes. No, y que eso va a una investigación seria. Acuérdate de. de si de, hubiese sido en el John F. Kennedy, que pasa eso, no sale nadie, no, ni no entra no nadie. A Acuérdate de. Y la tú el mundo montelo ahí, que vamos para allá. Hablando de cine hoy, Hola, hablando ya. de cine hoy, que viene Darwin ahorita. Acuérdate de la película de Sully, ¿verdad? Que fue que fue del acuatizaje en, en el Houston, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, pero yo, yo no sé eh, por el nombre de la película. Así mismo, tú la encuentras. ¿Cómo que llama? Soli se llama. Soli. Ajá. ¿Con, ¿Con Z o con S? Con S. ¿De Dolly. qué se trata? De la del avión que acuatizó en el río Hudson en Nueva York. Ah, ya. Que, que unos sí, aviones, sí. que unos pájaros le dañaron en, en pleno vuelo, le dañaron el, la, la, la, los dos motores y cayó al agua.